Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este segundo conversatorio del de primer encuentro de minificción centroamericana. Eh, por razones técnicas, eh, Carmen tocay no va a poder moderar, sin embargo nos acompaña en la transmisión, sin embargo hay un desfase que hace difícil que ella pueda estar ahorita en la moderación. Esta mesa es la mesa del presente de la minificción, es decir qué está pasando con la minificción en nuestros países, en la región centroamericana, cómo se valora o aprecia el género de la narrativa breve en nuestros diferentes países y qué está sucediendo es básicamente el tópico del día de hoy. Al igual que el día de ayer, eh, queremos recordar que esta actividad es el resultado de la unión de diferentes eh, escritores y escritoras Carmen Tocay de Guatemala, Laura Zúñiga de Costa Rica, José Celaya de Honduras, Melanie Taylor de Panamá, Arnold Isaac Bolaño de Salvador y su servidor Alberto Sánchez Argüello por Nicaragua. También queremos nuevamente agradecer el apoyo en la divulgación y retransmisión a Emporia State University de Estados Unidos, Revista Luna, Versos de Plata de Guatemala, Librería Café Galería Paradiso de Honduras y la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano de Costa Rica. A continuación presentaremos a las, los participantes de este conversatorio. Iniciamos dándole la bienvenida a Melanie Taylor, nacida en Panamá en 1972. Tiene un técnico superior en violín, una licenciatura en psicología, una maestría en musicoterapia y una especialización en docencia superior. También le gusta escribir, obviamente por lo que ha obtenido diferentes premios y reconocimientos literarios, entre ellos el premio Rafaela Contreras en Nicaragua y el premio León A. Soto de Poesía por el municipio de Panamá. Es violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá y miembro del colectivo literario internacional Ficionistas Pandémicos. Su poemario Mujerona ha sido publicado por Z Ediciones en Argentina este año. Bienvenida, Melanie. Seguimos ahora con Elisa Logan, de Honduras, nació en Tegucigalpa, licenciada en lengua y literatura, docente universitaria, actriz de teatro, ha escrito varios libros de poesía, narrativa y dos libros de micro relato, Historia de Natalia y Virulento y Rapaz, el 2020, inédito. Coordinó, junto a José Zelaya, El Baile del Dinosaurio, antología de minificción hondureña en el 2021, o sea, la antología más reciente de minificción en ese país. Fue presidenta de la Ande Asociación Nacional de Escritoras de Honduras. Nuevamente bienvenida Elisa. Le damos la bienvenida a Edgar Iván Hernández del Salvador, nacido en Cuscatlán en 1965. Estudió ciencias jurídicas en la Universidad del de Salvador, miembro de los Miembro de los talleres literarios Sibalba, Patria Exacta y taller de letras Gavidia Talega. Ganador de los novenos Juegos Florales Salvadoreños en 1986. Primer lugar en la rama de cuento y segundo en la rama de poesía. Juegos Florales Santa Necos 1995 y los segundos Juegos Florales de Soyapango en el año 2002. Bienvenido Edgar. Le damos también la bienvenida a ver, disculpen. A Jorge Campos. Bienvenido también a la mesa a Jorge Campos, escritor nicaragüense, poeta, ha participado y está en este momento participando en una actividad, entiendo, en El Salvador, Jorge. Sí, es correcto, en el Festival sí. Internacional de Poesía y sí. Libertad. Bien. Y es uno de los primeros autores nicaragüenses en publicar un libro de minificción como tal en Nicaragua, El Muro Abierto, con Casa Sola. Y este libro salió publicado en el año 2000, 2021. ¿no? Estamos, estamos en el año de la publicación del libro de Jorge, también autor de poesía y, y también coordinador del espacio brevemente junto con Crasnodar Quintana, que es también el primer espacio de eh, promoción de, y divulgación de minificción, no solo nicaragüense, sino en general en habla castellana. Yo pensaría sobre todo dirigido a un público joven, con nuevos escritores y escritoras que están moviéndose en este género. Bienvenido, Jorge. Y bueno, vamos a agregar también... Gracias. Y a Carmen, que no la, no la logro ver ahorita pero pensaría que nos está escuchando. Carmen Tocay, también escritora guatemalteca. Carmen, ahí está Carmen. Okay, Carmen está teniendo alguna situación ahí, pero le damos igual a... Carmen Tocay, Guatemala, 1990, egresada de licenciatura en Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala, columnista en la revista digital, re, revista Luna, Versos de Plata, escribe poesía y narrativa, ganadora del Certamen Primer Premio Mundial de Micros Poe, Editorial Poe 2019, y autora de Reminiscencias 2021. Bueno. Damos entonces inicio a esta segunda conversación del de primer encuentro de minificción centroamericana. Entonces, para calentar motores, iniciamos entonces con la pregunta más básica de todas. Es un poco doble, ¿no? Y les pediría que juguemos un poco con esas dos preguntas, que es, ¿qué está pasando con la minificción actualmente en nuestros países? Y, eh, ¿cuál, es, ¿cuál consideran ahora ustedes o piensan que es el nivel de aprecio o valoración sobre este género en nuestros países? entre lectores y lectoras, entre escritores y escritoras entonces les pido que desarrollemos un poquito una conversación a partir de esas dos preguntas eh, adelante, así que ¿quién quiere comenzar? Hacemos como en la escuela, le digo tal. Ah, por Panamá sería 40, excelente. 40. Comencemos por Panamá. Yo le iba a hacer ah, el puesto a usted, porque vi que llegó primero. Yo digo, en esta época de igualdad hay que, que, que ser iguales y se llegó primero. Pero bueno, bueno, buenas noches a todos y todas. Eh, ¿Qué está pasando en la minificción en Panamá? Eh, justo en estos días estaba revisando el internet y vi que hay un concurso de microrelatos en Panamá, auspiciado por los Países Bajos y la Unión Europea, se llama Ellas te ellas cuentan. ¿sí? Y la consigna de este concurso es un microrelato de no ficción de máximo 300 palabras. Para que personas que se identifican como mujer expresen sus experiencias en Panamá. Entonces yo me quedé meditando, micro, okay, son son microrelatos, pero no, no deben ser ficticios. Eh, y me quedé pensando, bueno, minificción, ficción, microrelatos no ficticios, cómo, cómo entendemos esto? Eh, yo les escribí para preguntarles un poquito más del concurso, pero no me contestaron, pero es un concurso que va a tener su fecha topes tope de 25 de noviembre, pero sí es interesante que este concurso exista porque sería eh, prácticamente el tercer, eh, el, la tercera organización que utilice microrelato para visibilizar alguna problemática social, y a eso es a lo que quiero llegar. Yo creo que en Panamá se ha utilizado en varias ocasiones eh, concursos de microrelatos o antologías para promover eh, la escritura sobre temas relevantes. Por ejemplo, en el 2014 en Panamá estaban en la construcción del metro y se tenía que crear una cultura de que se usara el metro de una manera responsable, ¿verdad?, Que eh, que es un poco, eh, un metro es un poco diferente a una estación de buses normal, porque en las estaciones de buses de todos nuestros países hay vendedores de alimentos, hay buoneros, hay de todo. Pero en un metro eh, no se conceptualiza así y hay que cuidar el espacio, que es un espacio público, donde no va haber basura, etc. Entonces se hizo un concurso por una estación de radio local de microrelatos con el lema Yo aporto la cultura del metro de Panamá. Eh, y el premio de dicho micro relato era un viaje a Medellín. Quiero decirles que yo me gané ese concurso junto con otra persona. Eh, eh, se llama Raúl Ernesto Camargo, fue el otro ganador, fuimos empata, empatamos. Él, es, él no es escritor per se, él es docente de matemáticas, vive en el interior del país, no en la capital. Y yo me dije, oye, por escribir algo de cinco líneas, me ha resultado un viaje a Medellín. Qué bueno, qué bueno es este género, porque yo creo que ni escribiendo una novela me toca un viaje. Entonces, esa, esa fue una vez, yo sé que quizás mucha gente, no sé si es para mala gente, pero ese concurso ocurrió en 2014. Actualmente está entre Ellas te cuentan y el premio de Ellas te cuentan, creo que es un curso literario, un curso de escritura con un importante escritor panameño, ganador del premio Ricardo Miró. Y esta es el otro, la otra consigna que se hizo hace unos años atrás, eh, Basta, que este, este libro existe en muchos países, ¿no? 100, eh, 100 mujeres contra la violencia de género y se utilizó, fue pues, eh, más yo siento que no solo era minificción o microrelato, era incluso poesía eh, breve, también. Entonces, eh, por eso pienso que en Panamá ya hay un antecedente y que no solo ocurre en Panamá y pregunto si ocurre en sus países, pero yo lo he visto también en España, lo he visto en otros países, utilizar la microficción precisamente por su brevedad, por lo fácil que llega al público, por lo fácil que es comunicarla en redes sociales. Para concientizar perdón, sobre temas. Y entonces se atreve gente que no solo son escritores eh, que, que escriben otros géneros, sino que hay gente que quizás no escriba, eh, que sabe escribir, pero no, no, no son narradores ni de ficción, pero se atreven por la brevedad. Hasta ahí lo dejo por ahora. Muchas gracias, Melanie. Tal vez ahora sí, Edgar, entra. Tengo buenas noches. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias porque el día de ayer con este encuentro, pues disfruté mucho, eh, agradeciéndole la participación de eh, Rafael Herra. ¿Hera? ¿Cómo le cómo le llamas? Rafael Ángel, Víctor Ramos. Sí. ¿Ah, sí. Herra. De Costa Rica, de Honduras. Eh, Luis Rodríguez de Panamá, Ábalos del Salvador, estuvo muy, muy, muy buena la participación, porque estamos hablando de lo mismo que lo que tocó Melanie, este, porque el, el género ficción, ¿verdad? La minificción, eh, se, se decía que era el género del siglo XXI, o el género del tercer milenio. Y como como un género que los teóricos o los literatos en este momento pues lo, lo estudian y están dando eh, muchas luces, ¿verdad? Es eh, muy amplio. Como ficción es, es amplio. O sea que no, yo no, no concibo que exista una narrativa de no ficción o no ficcional, ¿verdad? Porque la ficción es, eh, la, la arquitectura es, es tan amplio. El género ficción o lo ficcional es tan amplio. Eh, y dentro de este, de este género, pues está la narrativa e incluso hay otros lenguajes como el del cine, ¿verdad? Es tan amplio. Me, yo me decidí más por el micro relato o el micro cuento. Eh, cuando se dice minificción, también se, se habla de de querer, querer eh, como forzar al, al microcuento, nanocuento, flash cuento, ¿verdad? Eh, a, yo me decidí por eso, eh, siempre desde muy joven o desde muy, eh, desde adolescente, cuando uno comienza a escribir o definirse, ¿verdad? Yo aparezco en la poesía, pero también en el cuento participo en los talleres literarios donde están los círculos de poetas y están eh, muy pocos los narradores y como estamos hablando de la actualidad de la, de la minificción ahora descubro que hay muchos poetas que están escribiendo minificción, eso me pasó con, en el caso del libro de Federico Hernández Aguilar que hace una muy buena exposición eh, es Tierra Breve, Antología Centroamericana de Minificción, pero es de, de 1917. Pero... 2017. Excelente, 2017. Ajá. 2017. 2017. Este, ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que de, a partir del 2000 al 2017 han habido muchas antologías centroamericanas. Eh, y la última que es de Honduras, que veo que Está interesante que este año, pues, haya una nueva antología centroamericana. Este en el Salvador este año apareció eh, este libro de máquinas breves y otras perversiones, minificción. Eh, tuve el gusto de participar con los compañeros Maribel Castillo, Roger Guzmán, Denis Romero, Manuel Barrera. Ángel Rivera, y una eh, escritora mexicana salvadoreña, de corazón también, ¿verdad? Que es eh, la escritora Ana Torres Licón, que se unió a, esta, a este esfuerzo de los de la minificción en nuestro país. Este año también en la mini en la minificción, también eh, tuve el gusto de conocer el libro de Mirada Cultural en Tiempos de Pandemia, de Grego Pineda, donde eh, toma en cuenta la, la minificción y me, me publicó la, una participación que es muy modesta, pero eh, tuve la, la oportunidad de que publicara 24 brevicuentos o nanocuentos o microcuentos o microfic micro micro ficción verdad como un género grande eh, hablando de lo de lo que está pasando ahorita verdad y en la valoración de la micro ficción veo de que hay mucho entusiasmo y hay un renacer sobre la narrativa breve o brevísima hay escritores eh, de una línea verdad de, de dos líneas de cinco palabras que tienen esa gran influencia, por ejemplo, de Juan José Arriola, el mexicano, ¿verdad?, o de los escritores eh, colombianos, pero en Centroamérica hay un gran movimiento, yo veo una gran expectativa acerca de la minificción, creo que esa es mi participación. Muchas gracias, adelante. Muchas gracias, Edgar, tal vez podríamos continuar con Elisa. Bien, eh, muy buenas noches, encantada de estar aquí compartiendo con ustedes sobre este maravilloso mundo de la minificción. Para comenzar, eh, yo quisiera decirles que en, en esta rama de la minificción, aquí en Honduras, podríamos decir que hubo un silencio, pero no un silencio vacío, estoy siendo un poco poética no, no vacío porque de, eh, eh, durante ese tiempo eh, hubimos quienes eh, trabajábamos eh, de manera aislada eh, la minificción mm, sin embargo yo siento que eh, este año y finales del año pasado ha habido un auge eh, incluso el, el año pasado ha habido un auge muy interesante eh, en la minificción hondureña uh -huh. y creo que ese auge en alguna medida eh, se debe a la juventud, al entusiasmo, al deseo de, de, de, de hacer ver este género en, en Honduras y visibilizarlo, y es José Celaya Yo creo que... Eh, ese entusiasmo nos ha ido eh, atrapando a los escritores que estábamos ahí como escondiditos, haciendo lo nuestro, trabajando lo nuestro. Y como bien decía, surge eh, esta antología y recoge todo ese trabajo que se ha estado haciendo. Y, y en realidad entonces, eh, aunque no hubiese antología, aunque no hubiese mucha visibilización, de lo que se está haciendo, sí se está haciendo. Y eh, creo que en Honduras se está tomando en serio el género. Se está tomando en serio porque eh, las universidades están eh, apostándole. Quiero comentarles que eh, el año pasado se hizo una, un concurso la Universidad Nacional Autónoma y Unitec Ceutec hicieron un concurso eh, de minificción, mi, mi, microcuento le, le llamaron, micro relato, eh, que tenía que ver, como decía Melanie, con, con la temática de eh, la ciencia. Fue una muy buena iniciativa, porque eh, hubo bastante participación, eh, Chile se involucró eh, para dar un taller y de ese taller surgió Eureka, un libro eh, publicado por la universidad con todo ese trabajo que se hizo en, en los talleres, muy interesante y eh, junto con la Universidad Nacional Autónoma. Lo bueno de esto es que se le piensa dar continuidad a este proyecto y este año pues ya se abrieron las bases para el concurso y la temática para este año yo siento que es un poco complicada ¿verdad? porque es la temática del Bicentenario, entonces uh, siento que se van a sentir así como en, en, en una camisa de fuerza y quienes participen, pero bueno, eh, se está intentando uh -huh. darles las herramientas, eh, los insumos, la apertura, para que no lo sientan así como tan difícil. Justo ayer estuve eh, compartiendo con algunos de los jóvenes que van a participar en este concurso, eh, impartiéndoles un taller eh, de, de minificción, porque... También, como decía Melanie, es un concurso abierto, no solo es para gente que conoce eh, sobre literatura, sino que es igual fue el anterior, abierto a todos los estudiantes, a todos los docentes de las universidades y eh, pues esperemos que también tenga éxito como lo tuvo Eureka. En cuanto a publicaciones, siento que hay más publicaciones. José Celaya, pues, este año tuvo dos publicaciones. Quiero mostrarles también, eh, luego les voy a hablar de la antología, ¿no? Eh, este, este libro, que es de un compañero que pertenece al grupo Coquimbo, se llama La Feria de las Pulgas, que de repente voy a leer de él un texto. Lamentablemente no aparece en la antología, ¿verdad? Por razones personales, pues no, eh, eh, no apareció en la antología, pero es una persona que escribe, escribe y escribe eh, microrelatos. Eh, es muy prolífico. Eh, quiero decirles que en investigación aquí en Honduras, pues, hay una deuda con la minificción, porque no ha habido así como trabajo de investigación eh, por parte de quienes estudian literatura o de la academia. Sin embargo, hay, hay un trabajo, se está haciendo una tesis eh, que Cindy Figueroa, pues, eh, intenta trabajar con los inicios de la minificción en, en Honduras. Y entonces ha tomado escritores que, que son precursores de la minificción para eh, hacer este trabajo. Ella, eh, en una conversación que tuvimos, me decía que, que siente que hay una deuda, hay una deuda por parte de, de la academia en relación con eh, lo que es el género habrá entonces que reivindicarlo. Y como les decía, si bien es cierto desde la investigación no se está haciendo mucho, por lo menos sí se está tratando de visibilizar eh, el género, de promoverlo a través de los concursos y me parece que eso es bueno. Y voy a retomar eh, a José Zelaya porque él también ha trabajado eh, junto con Ricardo Álvarez en eh, una editorial, esta editorial trata de promover también, José le apuesta a, a los jóvenes y me parece que eso está bien porque también pienso que la minificción es, es como, como lo nuevo, lo que los jóvenes realmente van a poder trabajar y se van a sentir bien porque este es el momento histórico eh, de la minificción, ya lo decían ustedes, o sea, es eh, eh, en el siglo XXI donde estamos viendo el, el florecer, el auge de, de la minificción. Entonces, esta editorial es en, en formato digital y se llama Micromundos. Ya hay dos publicaciones hondureñas, eh, habrá una publicación de un autor nicaragüense y también tienen uh, una publicación que fue a nivel internacional, entonces ahí va trabajando también eh, el espacio editorial. No existen editoriales en Honduras, excepto Micromundos, que se dediquen eh, exclusivamente a la minificción. Como ven, estamos como trabajando en todo eso, pero algo que me alegra es que es una efervescencia, que sí está llamando la atención eh, la minificción, valga la cacofonía, eh, en nuestro país, que sí se está visibilizando. Y eh, aquí lo dejo porque me entusiasmo demasiado y no le voy a dar participación al tema. Luego continuamos. Muchas gracias. Gracias, gracias, Elisa. Tal vez quisiera continuar, Jorge. Sí, claro. Eh, bueno, primero... Eh, con la conexión. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Okay. Bueno, eh, bueno, lamento el problema este de la conexión inestable. Um, bueno, retomando ¿verdad? un poco de lo que mencionaba Elisa, eh, sí es, es totalmente cierto de que hay, en, al menos en la minificción, voy a hablar desde el punto de vista ¿verdad? nicaragüense, local, para que podamos entender un poquito qué es lo que está sucediendo con Nicaragua también, eh, no hay estudios rigurosos en relación al texto. Ayer me llamaba mucho la atención que se mencionaba de que la minificción en Latinoamérica a lo mejor sí tenía un, un origen bastante fuerte eh, en, viniendo desde nuestra región centroamericana con Augusto Monterroso y con Darío, verdad, con esta tradición que tenemos eh, centenaria. Sin embargo, es la es la es la región que quedó más rezagada al final de cuentas cuando se dio ese auge verdad ese empuje por, por, por, por este género y, y en el que despunta méxico a lo mejor argentina chile eh, y, y, y llama mucho la atención que eh, tampoco hay tantos eh, estudios rigurosos verdad de estudios de, del mismo género como tal que le den esa validez o que le den esa importancia que merece considerando que es, no es un género totalmente nuevo, es un género que ya se venía practicando desde hace muchísimo tiempo. Hemos encontrado textos de, de 1800, a finales de 1800, entonces eh, no, es un tec, no es un género nuevo, ¿verdad? Y, y no se le ha dado la importancia que merece, al menos no en nuestra región. Ahora, los esfuerzos que se han eh, hecho, eh, eh, al menos en Nicaragua, en la parte editorial, eh, han sido bastante pues, escasos también, en este, en este sentido puedo mencionar, no sé si escucho feedback, yeah. escuchan feedback, eh, este es mi parte. Yeah. Okay. Bien, entonces, eh, eh, como estaba mencionando en la parte editorial eh, para Fernalia, por ejemplo, uh, que ha sido una, una, una editorial digital con ese enfoque meramente eh, o primordialmente de la minificción es la única que yo podría mencionar que ha, ha apostado por la, por la minificción de, de manera plena, ¿verdad? Hay otras que han publicado en cierto momento, pero no una que se especialice o se dedique especialmente a esto como, como lo es para Fernalia Ahora también me gustaría mencionar que eh, después de Edgar Escobar Barba, que era un cultivador y, y divulgador de este género, luego está, aparece en escena, ¿verdad?, con tanta importancia, Alberto Sánchez, y lo voy a mencionar, Alberto, eh, con el taller de microliteratura nicaragüense. Entonces, este, este, este proyecto incentivaba a los chavalos, para que ellos pudieran apostar a este género y, y a lo mejor te, llamados por la atención por este boom. Me acuerdo que estaba iniciando también todo este momento, todo este, tenía ese momentum eh, en esta red social Twitter que, que nos ayudaba o nos animaba, de hecho, a escribir con mucha brevedad. Y recuerdo que eh, Alberto publicaba muchos de sus mini cuentos de sus micro relatos ahí. Y de hecho, recuerdo también que sacó un libro que fue casi que, que hecho de tweets. Entonces, animado por esta brevedad de esta plataforma del, del, del siglo XXI, eh, sale o nace eh, Taller de Microliteratura Nicaragüense, de donde surgen varios jóvenes en ese momento, ya no tan jóvenes ahora, pero varios jóvenes en ese momento que fueron eh, motivados a escribir este género, y de ahí surgieron varios, varios, eh, varios títulos eh, que publicó Parafernalia después de esto, además de las antologías que se han publicado también por Parafernalia. Entonces, eh, ahora quisiera dejarlo hasta ahí para, para poder avanzar luego con lo que se está haciendo en este preciso instante, y a lo mejor hablarles un poquito de, de, de, de, del trabajo que estoy haciendo con brevemente. Pero hasta ahí lo dejo, en el caso de Nicaragua. Gracias, Jorge. Eh, Carmen, ¿nos escuchás? ¿Podrías seguir vos? Eh, sí, Alberto. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Carmen ha estado con, sí, con sí, bastantes dificultades. Lo último que había hecho era que se le conectado desde el celular. Ah. Y ahí está un poquito más difícil, ¿verdad? Por los datos. Ahí está de nuevo. Vamos a ver si logramos. Ahí está, está entrando. Ahora sí, me, me escuchan, ¿verdad? Perfecto. Sí, Ay, perdón por tanta conexión, ahora, pero... Han habido muchos problemas técnicos y bueno, hablando desde Guatemala, siguiendo lo que decía Elisa, pues realmente parece que después de Monterroso eh, se puede decir que han habido vacíos y, y de ahí renacimientos de la ficción pero eh, creo que siempre ha, ha sido así como que latente siempre ha habido escritores que han seguido cultivando el género aunque no exactamente con libros, sino que tal vez a veces algunos son narradores otros son poetas y entonces han, lo han hecho como ejercicio de escritura, varios que, que conocieron a Monterroso, que siguieron esa línea y que fueron del siglo pasado ¿no? en los 80, en los 90 que estuvieron publicando pero eh, como bien lo dice la mesa al presente, pues eh, yo en ciertas indagaciones, pues hay pocos libros, sí hay pocos libros en donde se ha publicado mi ficción. Uno de ellos se llama Animalicidio en el dos, del 2018, publicado por Editorial Poe, del escritor Francisco Alejandro Méndez, que es premio nacional de literatura. Este libro contiene la mitad de poesía y la mitad, la otra mitad tiene mini ficciones. Este libro es del 2018, yo recuerdo haberlo encontrado y, y ese fue el impulso para empezar a, a escribir mi ficción, porque cuando vi que él estaba escribiendo dije, bueno, yo también puedo porque si él lo está haciendo ahora y por qué, por qué yo no, si yo también lo hago porque no tenía eh, los aspectos de la mitad muy claros, pero cuando vi que él empezaba publicando, entonces eso fue mi impulso. Y luego hay otro, que los libros son muy recientes, no pasan de, de tres años para acá, y, y es uno que es una antología que se llama El ser que nos habita, que es del 2020, publicado por Cafeína Editores, que es una antología en donde aparece un autor Huehueteco, que es de Huehuetenango, uno de los departamentos de Guatemala, el autor se llama Ulises Mérida, y, y en esta antología hasta donde sea hay poesía, y este autor es el que ha, ha puesto cierta minicción ahí, entonces ya se ve como que ciertos pasos, no solo en la capital guatemalteca, sino que también en el área rural hay escritores que están ahora escribiendo. Y en el 2020 hay un libro que se llama Mañana Muerta de Domingo, ese sí es un libro exclusivamente de minificción, eh, es del escritor Álvaro Sánchez, fue publicado por la editorial X, y aquí se pueden encontrar minificciones de terror, entonces ya vemos que el género va, va creciendo acá porque ya se está metiendo en el género del terror en la minificción, tanto como lo vemos con José, que él también, o José Celaya, que él también está escribiendo en este línea. Y pues mencionar el mío, que es Reminiscencias, que fue publicado este año por Editorial Poe también. Y cabe mencionar que los autores que ahora están escribiendo, como ya lo había dicho, no tienen libro, pero han sido publicados en revistas o en antologías. Entre ellos están... Norma Ordóñez, creo que varios sabemos quién es también es parte del colectivo de minificcionistas ahora. Está Ernesto Mastariegos, Lucía Aguilar, <coughs> Lucinda Suá, quienes aparecen en la antología de Ecos, Nuevas ¿no? Voces de la minificción Centroamericana. Está Arturo Santana, quien ha publicado sus minificciones en la revista El Camaleón, Rodrigo Villalobos, que él ha publicado en su blog, tiene un blog personal donde está tanto su poesía como unos microrelatos, Rudy Alfonso Gómez, Mayevi Galindo, Manuel Telles y Santos García, que lamentablemente falleció, pero él también eh, escribía. Y pues bueno, esos son los autores que les puedo compartir. Muchas gracias, Carmen. Yo, yo voy a hacer la voz, la, la voz de Costa Rica por hoy, porque pues, también falta decir, ¿verdad?, que nuestra invitada María Pérez Iglesias eh, tuvo algún tipo de situación, ¿verdad?, de fuerza mayor que, que impidió que nos acompañara. Entonces, pero sería una pena que no digamos nada de Costa Rica. ¿no? Entonces, yo tengo acá de, de mi propio trabajo de, de investigación, eh, bueno, Costa Rica. Ha tenido también alguna especie de florecimiento en el siglo XXI. Esto no es casualidad, estamos viendo una tendencia centroamericana, ¿verdad? A partir de los cambios tecnológicos, la misma pandemia, y esto lo hemos hablado a nivel hispanoamericano en otros conversatorios, ha servido de alguna manera como un estímulo. Es un poquito feo decirlo, ¿verdad? Porque ha habido mucha desgracia que lamentar. Pero también ha estimulado la creatividad. Y en tiempos de crisis, ¿verdad? Los seres humanos pues tenemos dos opciones. ¿Nos escondemos o creamos? Pues hemos creado, los minificcionistas nos hemos puesto a crear y eh, Costa Rica tiene, por ejemplo, bueno, ya desde el 2019 la Universidad de Costa Rica había publicado eh, el saxofón, 20 narraciones breves, una edición de Ali Víquez perdón, con minificciones de estudiantes de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y luego desde el 2020 tenemos que la UCR también publicó Retorno a la Peste, precisamente, Microlatos Covidianos. Contextos de David Díaz, Arias, Elizabeth Jiménez Núñez, Jimena Miranda Garnier, Iván Molina Jiménez y Uriel Quesada. También Ana Cristina Rossi, Ana, Ana Abela Salaberri y Alí Víquez. Y también ese mismo año, el Centro Cultural de España en Costa Rica, por primera vez, hasta donde yo entiendo, convoca a una, a una publicación de minificción, microrelatos, que se llamó 30 relatos en tiempos del COVID, en Costa Rica, precisamente, Así que bueno, esto también agradecerle a Laura Zúñiga, ¿verdad? Que fue la que también eh, proveyó una buena parte de esta información. También no estaría de más agregar con lo que estaba diciendo Carmen de Norma, eh, de Norma, eh, Norma Yuri Ordóñez, la iniciativa La MicroAudioteca. Para quien no la conozca, sería excelente, ¿verdad? Que le busquen. Aquí está en Facebook su página, precisamente la MicroAudioteca es una iniciativa en la que se narran, eh, bueno, se graban con audio y video minificciones de Centroamérica y del mundo, ¿verdad?, en, en castellano. Esta iniciativa está desde el año 2020 y nos está ahorita retransmitiendo precisamente la revista Luna Versos de Plata, que desde julio del 2021 introdujo la columna llamada Minificción, el arte de la brevedad, que está creada por Carmen Tocay, con el objetivo precisamente de reseñar ensayos y obras de minificción. También sería bueno agregar con El Salvador eh, las revistas digitales Culturel y la revista Cebra Esta última dirigida además por Jorge Ávalos que tienen contenidos de minificción. O sea, estamos viendo una cantidad de convocatorias, espacios, publicaciones, antologías que tienen la minificción ahora, digamos, como un punto importante. También me llama la atención de El Salvador la convocatoria de Isofacto, editora salvadoreña, eh, la X0 de narrativa breve, que precisamente convocó para una obra de minificción en el 2020, hasta donde entiendo, antes habían solamente convocado para poesía y tal vez cuento, pero para minificción fue la primera vez, y curiosamente ganó una escritora nicaragüense, Francely Navarro, con historias dispersas. Entonces así andamos, así andamos en Centroamérica. Bueno, tenemos ahora la posibilidad de continuar con dos opciones, ¿Seguimos con una continuación de la conversación o hacemos el carrusel de, de los textos y luego seguimos con la conversación un poco más? Entonces, ¿qué dice el público? ¿Hacemos el carrusel ahora y luego seguimos o seguimos y cerramos con mm. el carrusel? Yo creo que podríamos continuar con la conversación y al final lo no. del carrusel. Adelante. sigamos entonces. Entonces vamos con otra ronda de conversa. Siempre, ¿verdad? Tal vez también agregar un poquito la pregunta ahora sobre, además de agregar elementos sobre el presente, que por ejemplo Jorge ya se había reservado ahí, también Elisa se reservó, yo sé, Melanie también, pero sigue pendiente la pregunta sobre, y voy a ser más tajante tal vez en la pregunta, menos, menos simpático, ¿aprecia la gente la minificción en Centroamérica? ¿Realmente es apreciada? ¿Realmente tiene un lugar? ¿Ha ganado un mejor lugar últimamente? Vamos. Bueno, es que esa es una, eh, eh, pienso que es una pregunta un poco difícil porque yo creo que el público no es, no es un solo gran público. El público está segmentado entre aquellos amantes de la literatura, aquellos que consumen literatura esporádicamente, sobre todo por recomendaciones del, de, lo que, de lo que está en el mercado. De la última vez que me enteré, creo que uno de los géneros que mejor vende es la novela. Y explicaron, cuando escuché esa explicación, había un porqué, era uno de los géneros que mejor vende. Yo desde Panamá solo te puedo decir que este de no yo no sé cuál será la recepción, te soy honesta, del público general. Yo sé que los amantes de la literatura están conscientes de que existe la minificción, mas no todos, no todos la consideran un género aparte. No todos, ni siquiera los mismos que escriben están de acuerdo con que se le va a considerar un género aparte. Eh, yo sí vi algunas coincidencias con lo que hablaron los compañeros, por ejemplo, eh, de que en nuestros países la gente llega a la, a la minificción tanto de la narrativa como de la poesía. O sea que eh, sí, hay muchos cuentistas y como decía Carmen, de que lo co es como un ejercicio escritural, o sea, como escribo cuentos, ahora voy a probar a hacer unos mini cuentos para probarme uh -huh. que yo puedo hacer esto también, ¿no? Eso creo que muchos cuentistas lo hacen por eso. Y los poetas, porque quizás eh, los recursos de la minificción se asemejan a veces en cierto grado a algunos recursos poéticos que ellos ya manejan. Entonces, eh, creo que eso es una coincidencia que tenemos eh, pero eh, a mí se me había pasado decirles que eh, en Panamá hay una académica que sí hizo un estudio sobre minificción en el 2018, se llama Gloria Jordán Mazo, tú la conoces también, Alberto. Ella hizo una tesis doctoral que es la que pudiera responder esto en Panamá, se llama Recepción y Marginalidad del microrelato Centroamericano, caso Panamá. O sea que ella... Eh, ella me pidió cuentos, cuentos a micro que a otras autoras, y yo de verdad busqué, he estado buscando la tesis en línea y ahí caigo en otro asunto que a mí sí me preocupa, es que si no compartimos en línea eh, tanto los escritos como los estudios de minificción, es muy difícil conseguir esos documentos, tanto para los que nos amamos las letras como para el público en general. Hay personas que yo... Eh, voy a mostrar el libro en solidaridad con el compañero Edgar Hernández que lo mostró porque sí, sinceramente mira. yo terminé leyendo mucho a muchos de mis compañeros panameños en este libro que lo hizo eh, lo hicieron desde lo compilaron desde El Salvador, ¿verdad? entonces eh, buena suerte esta porque eh, yo digo pero si no nos compilan no me entero que este poeta y esta persona y estos escriben micro -relatos. De los panameños que, como le digo, la gran mayoría escribe muchas cosas. Yo digo que sufrimos el síndrome de Rogelio Sinán. Rogelio Sinán fue uno de estos grandes escritores. Era un escritor que se, que se que se manejó durante el boom de la literatura de la literatura latinoamericana, Gabriel García Márquez. Él recibía a Gabriel García Márquez en su casa. O sea, era, fue, un, fue, un, fue una de nuestras figuras insignes. Y él escribió todos los géneros, entonces yo digo que nosotros los escritores panameños sufrimos el síndrome de Sinan porque creemos que podemos escribir de todo, incluyendo micronelatos. Pero encontré a tres cuya obra principalmente es solo mini cuentos o micronelatos. El primero es Héctor Aquiles González, eh, la otra se llama Dilena Lespin, y Dilena ella se autopublica. Ella tiene dos libros que se llaman Pasaporte de Saturno y Pasaporte de Neptuno, porque los microrelatos de ella son estilo mini, eh, ciencia ficción y están disponibles digitalmente. Y me llamó mucho la atención porque Dilena empezó a escribir en una cosa que yo no sabía, unas plataformas que se llaman Wattpad y Swick. Ustedes habían escuchado eso, yo no lo conocía. Lo confieso. Yo me sentí tan vieja cuando yo le dije WhatsApp. Uh, que son esas cosas que eran estas plataformas de la gente que está empezando a escribir empieza a publicar y ven que todos los leen y los animan y me pareció tan fabuloso y encontré unos micronegatos de ella que me pareció divino, o sea, me, me, me voló la cabeza y digo, bueno, esto fue lo que publicó practicando, imagínate lo que había publicado en lo que ya trabajó eh, y la tercera que descubrí es Katia Arjona que es, ella publicó ahora por la pandemia historias con una taza de café, que son todos micro, micro, o mini cuentos, micro relatos relacionados con la pandemia, y ella se dedicó a hacer eso en papel durante ese periodo. Entonces, pues, yo te agradezco esta invitación porque me has hecho descubrir, me han hecho, me han hecho descubrir como un mundo de, de cosas maravillosas, y bueno, ya le dejo la, la palabra a alguien más. Todavía se van a estar riendo de Wattpad. Yo no sé. <risa> Muchas gracias, Melanie. No, así descubrimos cosas nuevas. Mira, yo también, Wattpad, igual me la, me la, me la mostraron, digamos, hace unos años atrás. Y para mí fue todo un descubrimiento. Hay todo un universo ahí, Melanie, de cosas de las nuevas generaciones. Sí, sí. Bueno, seguimos, seguimos. ¿Quién, quién quiere retomar ahí el testigo? ¿Será que Edgar sigue? Uh -huh. <risa> bueno, agradeciéndole a Melanie, a Elis, a Elisa Logan, a Jorge Campos y a Carmen, muchas gracias por todo lo expuesto y gracias Alberto. Eh, hablando de la minificción, pues nosotros lo vemos ahora... Eh, esto tan novedoso, pero en escritores, como se dijo ayer, ¿verdad? De, se, se habló de Rubén Darío, se habló de Salarrué, en El Salvador, eh, destacan Alfonso Quijada Urias, que es un poeta, pero también escribe el micro relato, eh, y es bien identificado. Lo mismo Roque Dalton. Entonces, en Roque Dalton, él es como poeta, eh, se le, se, él escribe por ejemplo las historias prohibidas de Pulgarcito y nosotros ahí encontramos mucho, mucho micro relato, mucho micro ficción eh, también lo hacen Ricardo Castro Rivas hay otros como Álvaro Menéndez Leal entonces sí se sí, si sí, se lee la micro ficción se lee pero de una forma dispersa, es hasta este momento en que se puede leer en antologías, en verdad, muy especializadas. Pero sí, sí, siempre se ha leído eh, a través de esos escritores como Salarrué también. Quiero mencionar especialmente esta noche al, eh, él es un literato, también es un poeta, pero él escribió en la Universidad de El Salvador, escribió Microcuento o micro relato en la cuentística. Él es Roberto Carlos Guevara Molina. Hago esa mención porque trató de teorizar, eh, lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien Roberto Carlos Guevara Molina. Con, él lo trató como microcuento o micro relato. También Otoniel Guevara en la editorial Chifurnia él vio la, la, el microcuento o la microficción, él lo vio como microfilia, un amor por lo micro, ¿verdad? En el 2019, eh, donde tengo la oportunidad de participar en esa, en esa editorial. Así es que eso es lo que puedo comentarles y me gustaría escucharlos a ustedes. Gracias. Gracias, Edgar. Gracias a vos, bueno, Edgar. Um, Elisa. Si seguimos por el orden, eh, pues me toca. <risa> eh, interesante eh, ver cómo Centroamérica debería ser una sola patria, porque nos parecemos tanto... Eh, me llamaba la atención cuando decía a Melanie que, que, igual que Carmen, muchos escritores pasan de la poesía a, a la minificción o del cuento a la minificción, y, y creo que, que así ha sido el caso hondureño. o sea Hay escritores y escritoras que, Eva Tice, por ejemplo, ella se suponía que escribía poesía, pero luego se descubre un libro que eh, se nos vendió como poesía y resultó siendo minificción, micro relato. ¿no? Entonces, interesante. Y yo creo que la respuesta es justo lo que decía Melanie, que al tener ciertos elementos que requiere la minificción, eh, tanto de la poesía como del cuento, pues... Queda que solo un salto para la minificción, y es lo que ha pasado en Honduras, porque mmm, varios, por ejemplo, de, de, de la antología eh, que, eh, en la que participamos José y yo en la compilación, pues hay muchos escritores, incluso creo que tenemos ahí dos premios nacionales de, de literatura, que... Eh, traspasaron las fronteras de la poesía o de la narrativa para entrar a la minificción y aquí yo quisiera aprovechar verdad para para mencionar algunos de los autores y autoras hondureñas que se han dedicado y se siguen dedicando en alguna medida unos más que otros más que otras a la minificción alejandra quiero quiero catar también el, el, el estilo, que cada uno de ellos maneja su propio estilo, y por qué no decirlo, también las temáticas son muy variadas, y entonces tenemos ahí a Alejandra Flores Bermúdez, Alex Darío, a Daniel Callejas, que, que creo que es uno de los que mejor maneja el cuento súbito, Débora Ramos, Eduard Herrera... Ernesto Bondi, que fue Premio Nacional de Literatura, creo que fue este año, sí, este año, Indira Flamenco, Xel Ayes, eh, Javier Bindel, José Celaya, por supuesto, Juana Guerrera, Calto Brull, que es otro que sí se ha dedicado y creo que es eh, uno de los que despunta y se ha mantenido en la minificción y lo hace muy bien, Carla Herrera, Miguel Barahona, Oscar Fernando Sierra, eh, Perla Rivera, René Miguel Barahona, Ricardo Álvarez, con quien eh, José está trabajando en la editorial, Tatiana Sánchez, que promete mucho Tatiana, la vemos muy entusiasmada, eh, eh, en la minificción y por supuesto Víctor Manuel Ramos que ya tiene trayectoria y una larga trayectoria y su servidora. Esas somos las que aparecemos en esta última antología de minificción. En cuanto a la pregunta, ¿qué acogida tiene la, la minificción en el país? Yo creo que ese silencio del que les hablaba afectó mucho. Eh, al género, porque hay quienes ni siquiera lo aceptan, hay quienes, hab hablaba con algunas eh, colegas escritoras, con algunos colegas escritores, algunos es que ni se interesan, la verdad, ah, y por otro lado hay quienes me decían, no, es que realmente para mí la minificción eh, en, en este país no como que no es tomada en serio, como que un chiste y ya lo quieren hacer minificción. Entonces, de ahí yo eh, deduzco eh, de, que, que hay desconocimiento, hay mucho, mucho desconocimiento teórico sobre el género. Y eh, retomo entonces eh, lo que hablábamos con eh, esto de la investigación, eh, es necesario que desde la academia se trabaje, se promueva y que se vea que no eh, es un, cualquier cosa lo que se puede llamar minificción a, o a lo que se le puede llamar minificción. Me, me encantaba eh, hace como tres, tres o cuatro días eh, hubo un taller con el maestro Carballo y él mostraba realmente lo que es la diferencia entre un chiste burdo y una minificción a partir de un chiste burdo que puede suceder pero no es lo mismo entonces eso me hizo recordar a, a, a esta compañera que me decía no es que hay unos, eh, eh, la minificción cualquier chiste puede ser minificción, no no es así, es el trabajo sesudo que puede convertir un chiste burdo en una minificción lo que va a ser la gran diferencia ya entonces uh, la acogida, vuelvo y le digo, como ahorita estamos en esta efervescencia, hay, eh, hay muchas personas que se están acercando, que están llegando, incluso los mismos colegas, escritores, escritoras, también se están interesando por el género y eso es muy bueno, porque al acercarse, sobre todo quienes escribimos eh, y quienes escriben, porque en mi caso, pues yo ha, he andado transitando esto por ya largo rato, pueden... Buscar esa teoría que hace falta para que comprendan realmente que la minificción sí merece respeto y que realmente se pueda posicionar eh, en estos espacios. Vuelvo y repito, eh, creo que el trabajo que está haciendo José Zelaya eh, realmente va a dar frutos, porque nos está arrastrando, nos está llevando ya eh, Víctor... Eh, que ya venía trabajando, yo siento que en momento, eh, como que retoma ímpetu, me arrastra a mí también, que estaba por ahí trabajando en solitario, y de alguna manera eh, estos otros compañeros que mencionaba en la antología y que conocen y que saben realmente lo que es eh, el trabajo, el oficio en la minificción, Pueden, eh, eh, y es lo que esperamos con José y es lo que soñamos, nosotros vivimos planeando, de hecho hoy en la tarde estábamos hablando sobre qué cosas más hacer, y pues el plan es involucrarlos a ellos también para que nos ayuden a visibilizar el género como tal y, y, y darle la seriedad que se merece y el lugar que se merece. Pero hoy por hoy siento que que hay una deuda y que debemos seguir trabajando para que realmente haya un poco más de respeto por la minificción en Honduras, en el caso Honduras. Si me dejan, yo sigo hablando. No, no, no, me caigo mejor. Gracias, Elisa, gracias. Estaba respondiéndole a Otoniel Guevara de la Chifurnia Libros de El Salvador, que no tiene una idea de un proyecto de publicación, bueno, van saliendo cosas ¿verdad? Ahí estoy teniendo una conversación en paralelo con él, le dije que después lo retomamos, pero evidentemente pues aquí seguramente van a pasar muchas cosas hermosas, ¿verdad? Ya sabíamos que el encuentro seguramente iba a ser un, esperábamos, deseábamos, eh, y está pasando. Un, un primer escalón en un camino muy, muy interesante que seguiremos recorriendo con la administración sudamericana. Pues ahí está, José. Excelente idea. Respondiéndolo, a Toniel. <ríe> Aquí manda saludos también, Manuel. Para Soto, José, maestro. todas esas ideas son bienvenidas. <ríe> claro, un gran saludo también a los otros. ¿verdad? Nos manda felicidades ahí. También, también saludos al, al maestro de la administración en México. Y bueno, ha habido saludos de todo tipo, ¿verdad? También Carla eh, Herrera había mandado un saludo especial ahí a Elisa y a la mesa. Bueno, en Nicaragua hemos tenido muchos saludos también, Quinterlén Castillo, eh, también eh, que nos acompañó ayer precisamente Reinalda, <risa> Reinaldo Trotamundo, ¿verdad? El alter ego de, de la escritora Guerrero Valenzuela. Mando saludos ahí también a Carmen. Scarlett, bueno, obviamente José, Cindy Figueroa también, Jude Sancas y así nos han estado saludando también, Rubio Alfonso Gómez Ríos nos va a acompañar, también aquí mando un saludo, ¿verdad?, a Melanie. Entonces, seguimos con la conversación, sigue, bueno, no sé, tiene Jorge o Carmen, no sé quién sigue ahí ahora. No sé si seguir yo, ok. Bueno, um, sí considero que, bueno, respondiendo directamente a tu pregunta, ¿verdad? Um, sabemos que está creciendo la parte creativa. Está creciendo, hay muchas personas interesadas cada vez más en el, en el, en el género, principalmente jóvenes, y esto pues surge por muchas iniciativas que, se ha, que han apostado por la divulgación. Pero considero eh, como ya se ha mencionado o, o se ha sugerido anteriormente por, por, por el resto de panelistas, que existe ese vacío, sí que creo yo que paralelo a ese crecimiento creativo debe existir un crecimiento de crítica especializada del género. Porque si no lo hay, si no hay estudios especializados, entonces siempre se va a ver como un subgénero, como un... un un género que ni siquiera llega a ser eh, real o un género que no tiene la formalidad que se requiere según los estudios. Entonces siempre hay que buscar que de manera que la, la parte creativa vaya creciendo también se crezca la, la crítica especializada. Eh, ¿Se lee lo, lo, la minificción, la microliteratura? Creo que sí se está leyendo gracias a todas esta iniciativa estas divulgaciones, como son las antologías, pero ¿qué pasa? Viene el lector, y lo voy a hablar desde el punto de vista del lector, el lector se enfrenta a un texto, ¿verdad? una antología y le gustó X o Y autor, pero después, ¿cómo puede ese, ese, ese lector encontrar la obra de ese autor? Entonces, además de, si no es por la antología, creo que no se conocería una obra entera del mismo autor es bastante difícil. ¿Por qué? Porque también existen vacíos editoriales. Entonces, creo que también las editoriales, creo que eh, eso es un trabajo de nosotros, porque si nosotros, o sea, los, los que nos estamos eh, eh, dedicando a esto, a la minificción, no ponemos también eso, no vamos a esperar que las otras grandes editoriales estén cada vez apostando a eso, a, a, a, al género. Creo que nosotros tenemos que a, a hacernos nuestros espacios. Ya lo han hecho ciertas editoriales que anteriormente lo hemos mencionado, pero todavía el trabajo es escaso. Se hace la divulgación a través de la antología, me encuentro con un eh, eh, escritor y que me gusta, que me atrapa, quiero leer una obra de él y no hay. ¿No hay por qué? Porque también está ese vacío editorial. E, y, y la editorial pues no va a tener relevancia o no le va a dar esa importancia al género porque no, es, no existe una importancia literaria, según la editorial, porque, no, porque existe ese vacío de la crítica y el estudio eh, especializado del género. Ahora, eh, aquí sí me gustaría abordar un poquito de lo que estamos haciendo nosotros, Crash Quintana y yo, aquí en Nicaragua, eh, con el esfuerzo de divulgación, no solamente de, de autores nicaragüenses, pero también que sirva de plataforma para el resto de Hispanoamérica. Eh, eh, eh, brevemente surge de, de esta iniciativa de la iniciativa de conversar con el autor. Ok, ya tenemos antologías que se están dando y que son bárbaras, que son excelentes, excelentes trabajos recopilatorios, que son necesarios, pero también queremos conocer al autor. Entonces, la idea de, de brevemente es precisamente eso, visibilizar al autor y darle un poquito más el espacio al autor que se enfrente a, a, a, a otra, o a, a comentarios de su obra en vivo, eh, y que la gente también participe dejando sus comentarios y puedan conocer a, a este escritor eh, son pocas las plataformas especializadas en minificción en microliteratura a nivel regional meramente de minificción estamos hablando de, de sí hay ahí hay, hay, hay plataformas que poquito a poco se van abriendo a, a este género pero no una especializada en sí eh, brevemente pues procura o tiene la intención de visibilizar y devolverse pla una plataforma más para conversar con el autor, conocer su obra, leerla, escucharla de su boca, poder dialogar, entablar un diálogo a, eh, de proceso creativo. A lo mejor de esta manera muchas personas se vayan uniendo, vayan eh, tomando esa iniciativa e, e inspirándose a estos chavalos que necesitan a lo mejor... Eh, una plataforma, un canal para poder visibilizar su obra y perder el miedo, y que también, pues, pueda hacerla eh, lo suficiente eh, formal, ¿verdad? O dentro de los parámetros que se requiera, para que las editoriales vayan considerando de que el género va creciendo, el, el, el espacio creativo va creciendo, y que el nicho, el mercado, es decir, los lectores, lo tenemos que hacer nosotros. No hay tradición lectora de minificción en Centroamérica, eso es una realidad. Entonces, nos permite a nosotros crear ese nicho. Y la única forma de crearlo es visibilizar. Además de las plataformas de, de las antologías, pues de las otras plataformas que son las eh, publicaciones, eh, es decir, eh, las revistas virtuales especializadas en, mi, en minificción o demás plataformas que, que puedan servir para ayudar al crecimiento de esta, de, del gusto por este género. Gracias, Jorge. Seguiría Carmen. Eh, bueno, sí, eh, creo que en cuanto a esto que estamos hablando de la, de que no hay críticos realmente que ...que puedan plasmar estos aspectos de la minificción, es muy cierto. Eh, yo a través de las investigaciones que también empecé a realizar... ...pues me di cuenta que un, un crítico eh, a partir de los años 90 hasta el 2004... ...que es Juan Fernando Cifuentes, eh, es el único que ha documentado... ...qué es la minificción empezando desde el, desde el siglo pasado porque como él conocía a Monterroso, entonces él le siguió la línea, le siguió la línea a otros escritores, y pues en el 2004, que fue una de sus últimas investigaciones, eh, se puede notar que eh, hizo crítica literaria a partir de otros autores también, y que también documentó en esos años la minificción, pero de ahí no se realizó eh, otra labor crítica, creo que quedó quedó eso así eh, y por eso es que tampoco nos tiene más información por eso es que tampoco se tiene mejor conocimiento de qué es el género, cómo se, cómo se escribe también y pues eh, a través de esa valoración que él le, le ha dado a la minicción, pues yo también pienso eh, retomar lo que él lo que él dejó, eh, por decirlo así. Entonces, por eso es que, como bien lo decía Alberto, yo tengo eh, mi sección, soy columnista en revista Luna, y se llama Minificción, el arte de la brevedad, en donde empecé hace poco, no, no hace mucho, fue en julio, y pues ahí tenemos, eh, tengo el espacio tanto para reseñas exclusivamente de libros que van a ser de minificción, ensayos de minificción y también espacio para autores tanto guatemaltecos como centroamericanos o de cualquier país de América que escriba minificción, pues también les hago la invitación, ahora que, que estoy aquí, si en algún momento eh, desean publicar su minificción, desean publicar eh, un ensayo o algo de crítica literaria, una reseña de un libro nuevo de minificción, pues las puertas están abiertas pueden comunicarse conmigo o bien en revista luna y pues ahí eh, se tienen las puertas abiertas eh, me parece que eh, ahora que como estamos acá eh, eh, pues ustedes pueden decirle a los demás de en revista luna pues publican mi acción para darlos a conocer publican cualquiera de sus reseñas y Sería bonito eh, seguir leyendo, seguir conociendo acerca de lo que se está escribiendo, de lo nuevo que, que viene, porque como decía Jorge, no hay una tradición de lectura de minificción. Eh, muchas veces el, el género acá en Guatemala es desdeñado, porque dicen, no, es que es fácil escribir minificción y, y no, no es cierto. Quienes escribimos sabemos que no es fácil, que suele ser un reto hacerlo, porque tenemos que eh, tener esa capacidad de buscar las palabras precisas. Por eso es que es un arte, porque no, no, es algo, no es cualquier cosita, cualquier texto que se escribe. Estamos escribiendo una historia, una historia de lo más pequeño, para que dé una explosión, explosión de sensaciones en el lector. Y, y pues eso es lo que al final hace la minificción y eso es lo que atrae bastante. Yo he visto en otras páginas de acá en Guatemala que publican minificción, pero eh, por lo que veo no tiene esa, todavía no llega a esa calidad de lo que debería ser minificción. A veces leo que son pensamientos, a veces leo que son solamente frases y eso no es la minificción nos tiene que estar contando algo, entonces por eso es necesario poder eh, dar a conocer, mostrar qué es minificción, mostrar los rasgos, eh, la, la parte histórica también que es importante para que vean que sí se ha documentado y como bien lo dice Lauro Zavala, la, eh, la teoría de la minificción está hecha por personas que hablan español, por latinoamericanos, y entonces eh, ahí también nos da un paso adelante. Es algo que se empezó a gestar en las tierras de América y que nació aquí, y la crítica literaria también nació acá. Entonces, pues deberíamos de como cada quien veo que tiene sus proyectos y que también están enfocados en eso, creo que eso en eso nos enlazamos, en dar a conocer la minificción y poder darle ese valor y ese lugar en nuestros países. Gracias. ¡Wow! Yo creo que, bueno, estas últimas palabras de Carmen ya son como un manifiesto ¿Verdad? Y bueno, yo, yo, yo suscribo totalmente, Carmen. Eh, me suscribo, bueno, wow. Quisiera que tuviéramos tres conversatorios más solamente con esas últimas palabras que has estado diciendo. De nuevo, esto me hace recordarles a todos y todas, ¿verdad? Y esto lo hemos hablado ya de la mesa anterior, que esto apenas es el primer paso de una escalera que seguramente va a dar para mucho, o un camino, tal vez más que una escalera que suena como muy pesado y que nos podemos caer, ¿no? Primer paso en un camino en un camino colectivo. Creo que es una mejor imagen. Y están saliendo temas, están saliendo temas y tópicos. Ayer también, también salió el tema de la denominación o de que si hay reglas o no hay reglas. Ahora creo que se tocó más, se puso más el dedo en la llaga. Carmen lo acaba de poner con toda la, la intención, pero Elisa ya también la había colocado ahí. no Y yo quisiera pues nada más mencionar un tema. Por eso yo, yo decía lo de la valoración. Y es una pregunta trucada realmente en el fondo la que yo hago con eso, porque lo que viene detrás es... Existe la apreciación de que esto es algo muy fácil y por eso si ustedes ponen en Instagram el hashtag, les invito a hacer el ejercicio, minificción, micro relato, minicuento, pues van a llorar un poco, eh, por decirlo menos, ¿no? Porque efectivamente vamos a encontrar un montón de chistes ahí y otro tipo de cosas que realmente, pues, yo no tengo nada, nada en contra de la creatividad y, y el jugar con las palabras, ¿verdad? Pero cuando ya utilizamos una palabra, un, una denominación, y, y sirve para cualquier cosa, esa denominación a palabra pierde fuerza. El lenguaje existe por algo. Las palabras tienen valor. El nombre de microrelato, minificción o microcuento tiene un valor para nosotros y nosotras que lo apreciamos como lectores y lectoras y también como autores y autoras de minificción. Y por ende, si la palabra se usa para cualquier cosa, pues al final se convierte en, en nada, ¿no? Entonces yo creo que es un tema también de, de valorar y apreciar, que Carmen lo dijo muy bien ahorita, la teoría minificcional en castellano es, es donde está precisamente. Más bien, europeos han venido a querer estudiar lo que estamos haciendo acá. Hay estudios en, de alemanes, de suizos, precisamente sobre la minificción latinoamericana. Y sigue siendo un género que, que, que da para mucho. Ana María Shoah siempre lo menciona. Ella habla también de mezclas con el flash fiction. Paola Tena, también hemos discutido mucho sobre esto. Pero no es todo para mucho. Definitivamente de esta mesa van a salir, así como de la de ayer, lo que serán las próximas conversaciones, ¿verdad? Donde una de esas preguntas va a ser, ¿cuál es la calidad de los textos? ¿Cómo apreciamos o criticamos un texto? ¿Cuándo consideramos que una minificción es minificción y cuándo no que son preguntas difíciles, pero son necesarias. Y en el resto de América Latina se han preguntado esto constantemente. ¿eh? Esto ha sido una pregunta vigente que, que sigue y sigue. Violeta Rojo, precisamente, escribió un ensayo que habla sobre la, banal, la banalidad de la manifestación en las redes, donde dice ella que ahora es muy difícil encontrar un texto que valga la pena, en medio de tanta oferta banal, precisamente donde la palabra, el término, insisto, sea ay, disculpen el término, basureado a partir del de chiste o, o, o la, la mera impresión o, o la in, el intento astuto de convertir un texto muy breve en algo que parezca que vale la pena a nivel literario, pero no lo vale. Pero bueno, así un poco las cosas, ¿no? Eh, creo que hemos completado una, una ronda, entonces yo creo que ahora sí, tomando en cuenta la hora, yo creo que sí tocaría, ¿verdad? Que cerremos con un carrusel y unas palabras finales, ¿les parece? Entonces... Es la hora de leer nuestros textos y los textos de los otros y otros. No sé si volvemos otra vez con Melanie. Le pasamos a Panamá la papa caliente y comenzamos con este carrusel para ir cerrando. Ok, bien. El cuento que voy, el mini cuento que voy a leer, lo he tomado de precisamente este Tierra Breve, porque es el que más, más autores tenían para yo tomar una decisión. Y quería comentar antes de, de leerlo que noté una cualidad que compartían muchos de esos microrelatos panameños, no sé si exista en otras partes, era el juego con lo onírico y hay una técnica que maneja muy bien Jaramillo Levi, que es uno de nuestros autores, que primero le dio mucha importancia a esto mini cuento, Enrique Jaramillo Levi, hay que mencionar su nombre obligatoriamente, creo que lo mencionaron a la mesa anterior probablemente. Eh, que es que él hace un juego de el sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, como estilo muñecas rusas, ¿no? Él hace eso muy bien, esa técnica la maneja increíblemente bien, y lo hace tanto con mini textos como con textos más largos, y noté que algunos autores aquí también manejan muy bien ese aspecto del sueño dentro del sueño, o de lo onírico, donde no estoy segura de qué lado del espejo estoy entonces decidí sí, leer este, de un autor que es uno de los de mayor edad eh, dentro de este, de este grupo, se llama José Antonio Córdoba, ganó premio Miró en los años 60. Hay muchos otros autores aquí, eh, que me da pena tomar el tiempo, pero yo quiero decir los nombres porque no los dije y después yo me voy a sentir mal si yo no digo mi carrusel de nombres. Eh, José Antonio Córdoba, eh, Enrique Janamillo Levi, Dana... Dana de Isabel Herrera de Taylor, que es mi señora madre, Rosalba Morante Geira, Sonia Ehlers, Ana Yancieles, Moisés Pascual, Marisa López Lazo, Yolanda Haccho, Ariel Barría, que en paz descanse, Héctor Collado, que David Robinson, Héctor Aquiles, que ya lo mencioné, Carlos Fon, Luigi Lesquiur, Isabel Burgos, Carlos Wintermelo, Pedro Crenes Castro que tiene un libro que se llama Microndo, que fue publicado en España, son 56 microrrelatos Roberto Pérez Franco, Maribel Juan, Anabel Miguelena, Berli Denise Núñez, que es la más joven. Pero yo voy a leer de este, de este grupo de, de panameños, es del primero, que el de mayor edad, se llama La Espera. Señor, ya pasó el autobús de la tumba muerto, el que para en la esquina de la cervecería. ¿Qué pregunta es esa si estamos en Chepo y usted debería tomar ese diablo rojo en la capital? Diablo rojo era la manera en que se le llamaban a los buses en Panamá antes. Mire, lo conduce el chino Chai, de eso estoy segura. Le respondí asombrado que yo soy el chino Chai y no manejo ni bicicleta. Usted no me entiende, crucemos. A lo mejor nos equivocamos de acera. Me urge ese bus. Es difícil explicarlo. Yo viajo allí. La tomo del talle con mucha comprensión y cruzamos quedando en la acera de enfrente. Nos sentamos a la sombra de un platanal. Todo es posible en el mejor de los mundos posibles. Permanecemos abrazados mientras nos esperamos. Ese, ese me fascinó porque eh, es un juego muy bien logrado de lo onírico, verdaderamente. Y tengo, también leemos el de uno mismo también en esta misma vuelta, ¿verdad? Ya no hay más vueltas. <ríe> ok. Bueno, el, el, el de mi autoría es el que está en, este, en el libro este que les mencioné, Basta. Se llama Fábrica de Sonrisas. Una mujer debe sonreír siempre, dijo la muñeca entrenadora con una sonrisa bárbara, deslumbrante, mecánica y dolorosa, en la opinión de Valeria. Aunque ya inscrita en este curso, su curso personal valga la redundancia, era ostentar una sonrisa idéntica a la de la muñeca entrenadora. De los altavoces empezó a salir una voz metálica y cortante, y ellas, las alumnas, repetían. La sonrisa es necesaria, de lo contrario, incomodamos. Una mujer que no sonríe está amargada. A una mujer que no sonríe le falta la dádiva masculina. Una mujer que no sonríe no es un buen objeto. Repitieron esto varias veces y luego se sentaron en silencio. Valeria quiso decir algo sarcástico, pero al mirar hacia atrás, su compañera de clases aquella con la que solía intercambiar miradas y burlas hacia las muñecas entrenadoras, la cegó con una sonrisa mecánica y radiante. Valeria sintió una extraña desolación mientras alzaba su espejo de práctica. Gracias, gracias Melanie. Y... Seguiríamos con Edgar, seguimos con el orden, vamos con el orden clásico que habíamos creado. Pues si quieren, vamos con Edgar. Gracias. Eh, bueno, si me dejan. Eh, agradeciendo a Carmen Tocay que dijo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Eh, si no, Roberto Guevara, que hace su tesis eh, sobre la brevedad, dice que muchas veces lo que escribo no son breve cuentos sino que son mini detalles. También Eleazar Rivera, eh, hablando sobre la brevedad, eh, tiene eh, una mención especial porque trata de teorizar acerca de lo, lo breve, lo brevísimo en la narrativa. Así es que gracias a Eliasa Rivera y... También quiero mencionar que en aquellos, li aquellos libros antiguos que leía se encuentra un autor del siglo XVI que se llama Juan Rufo y escribe unos cuentos también brevísimos. Entonces eh, podemos ver la actualidad ¿verdad? que mantiene el breve cuento o el, la microficción o... Hoy escuché, el día de ayer es la cosa, escuché cómo tantos, tiene tantos nombres, ¿verdad? Podemos llamarlo de tantos nombres porque la microficción es amplia. Quiero agradecer al nicaragüense que también eh, lo conoció Jorge Campos, a, a Edgar Barba, ¿verdad? Eh, Gracias a él también conocí a esta escritora que voy a leer su su breve cuento o oh, microficción de la escritora nicaragüense Verónica Roxil, el otro. Mientras el vampiro observaba a su presa por la ventana, el zancudo se posaba en su cuello. Así de breve. Eh, una muestra, Milla, eh, es en dos partes. Siempre en el, el libro que compartimos, ¿verdad? Es de Tierra Breve. Uno, el mártir regresó al corazón de la noche para adelantarse al nuevo día. Dos, cuando al mártir lo beatificaron, sus asesinos estaban allí. Gracias. Gracias, Edgar. Y bueno, en el orden inventado, creo que sigue Jorge, precisamente, ¿no? No, Elisa. Elisa, sí, perdón. Va Elisa. Este que le, que les mostraba está calentito. Salió, creo que. Este año. Hace como dos meses o tres meses, está calientito. Entonces, uh, tiene una particularidad. Eh, Jorge lo que quería era como salirse un poco del esquema. Y lo que hizo fue, eh, él colocaba sus textos en, en su Facebook y, y pedía que, que comentáramos. O sea, que nosotros, sus amigos, fuésemos un poco así como que los que opináramos sobre sus... Uh, eh, micros y lo, lo interesante fue que al fin yo cuando él dijo eso pues le di unas cuantas opiniones pero no imaginé que el plan era publicar también las opiniones tal cual tal cual y eso es muy interesante porque aparece en los dos tipos de lenguaje ahí entonces voy a leerles para que ustedes vean más o menos cuál fue el esquema que él siguió uno de los micros entonces, eh, el amor no es para todos. Desde niño vivió en Casa Dorada. Su padre era un empresario de mucho éxito y asesor financiero del dictador. Al morir su padre, el joven siguió sus pasos y pronto sobrepasó lo hecho por él y llegó a ser un ejemplo para la dictadura. Era despiadado con sus empleados y no admitía la más ligera equivocación. Su objetivo era amasar dinero sin importarle sobre quiénes pasaba. La pandemia no disminuyó su ritmo de trabajo y aumentó su riqueza. Durante la cuarentena exigía mayor producción a sus trabajadores. Su mundo se vino abajo al contagiarse de coronavirus. Estaba solo, sin familiares y amigos. El dinero no le servía y ansiaba siquiera un segundo de amor murió esperándolo y a continuación no sé si se logra ver ahí aparecen los comentarios y entonces aquí aparece mmm, y escribió con nombres o sea que algunos pasamos para la posteridad diciendo tal cual lo hicimos en el facebook no entonces césar adolfo garcía por ejemplo dice el dinero sirve pero no salva césar Lazo dice sos jodido caminante, ese final está muy bueno. Elisa Logan, quien no ama nunca tendrá ni conocerá el amor. Ricardo Ceguera, muy cierto hermano, no todos disfrutan el amor. Entonces es interesante esta manera de eh, presentar sus minificciones, ¿no? Eh, me parece muy interesante, está fresquito y eh, recoge una gran cantidad de eh, micros creo que jorge también es uno de los que eh, ama la minificción se ha decantado por ella y yo me atrevería a decir que que es uno de los que más eh, micros tiene publicados y ahora voy con con el mío quiero decirles que al parecer esta, esta época de la pandemia, como bien decía Alberto, nos sirvió para eh, trabajar y no para estar es simplemente en el encierro, porque eh, muchos eh, sacamos de, de esta tragedia cosas interesantes. Les leo el mío. Las plagas de Egipto. Algunos dudan de su existencia. Hay quienes creen y otros no creen para nada. No sé qué piense usted, pero yo le garantizo que viví en mi país siete plagas durante aquel año. Una pandemia, dos huracanes, dengue hemorrágico, chikungunya, corrupción y delincuencia. Todas altamente mortales. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. Creo que representas muy bien a, a nuestro territorio con, con las plagas, precisamente, que acabas de describir. Sí, ahí, fuertemente identificado. Bueno, ahora sí, seguiría Jorge, ¿correcto? Ok, a ver si sí, sí, la, sí, la conexión no me, <ríe> no me juega mal. Voy a leerles algo de, bueno, un texto de Michelle Naxlis, um, nicaragüense, con el que me gustaría pues, compartir el un poco de la minificción nicaragüense con ustedes. Diógenes. Diógenes pasó largos años que duró su mísera su existencia metido dentro de un tonel, buscando un hombre. En el instante preciso de su agonía, reunió con gran dificultad las últimas fuerzas que le quedaban y alzó nuevamente su lámpara. Por primera vez, los ojos del filósofo contemplaron un rostro verdaderamente humano. El de una mujer. Michelle, pues, es un referente del, de, la, de la minificción nicaragüense. Creo que hacer una antología de la minificción nicaragüense sin ella, pues, no creo que... Al menos que no, contem que no la contemple a ella, ¿verdad? Pues es bastante difícil porque sí abrió bastante camino, al menos a, a lo que es el género, ya formalizándose como tal. Y bueno, uno mío, zona de terapia, está incluido el, el muro abierto. Abu pregunta a su terapeuta cuál habría sido la diferencia de nacer en un lugar de paz, si existiese. El terapeuta responde, Dios no tendría empleo. Y continuaron disparando las armas. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Efectivamente, Michelle Nalig está. Está tanto en la antología de Arellano como en la antología de... Bueno, en la de Barba no recuerdo, pero en la de Arellano sí está. Y Arellano además también la reconoce como una de las fundadoras de la minifusión de Nicaragua con su libro Arts Combinatoria, precisamente que lo mencionábamos el día de ayer y sí. Exacto, una, del 88. La, la minifusión Nicaragüense se debe a Michelle y antes de Michelle, Juan Aburto, ¿verdad? Básicamente por ahí estamos con el padre y la madre, digamos, si existen tal... Serían ellos y ella Y vamos con Carmen. Eh, sí. Eh, yo les voy a compartir una minificción de un escritor que se llama Fernando Berkel. Es un escritor joven, pero él no se dedica exclusivamente a la minificción, pero es narrador, eh, cuentista, novelista también. Pero este apareció en Tierra Breve. Se llama Informe de Gobierno 2015. Había una vez un niño y se murió. Kilómetros lejos, un señor decía que de todos los niños, el 1.7% ya no moría por desnutrición. Sin embargo, en la casa oculta entre las palmas, el 100% del niño había muerto. El señor que daba el discurso fue aplaudido por la multitud. Es un, es un micro con tema de crítica política. Y el mío se llama Las burbujas de la felicidad. Hace mucho tiempo en un lejano país, la felicidad empezó a ponerse de moda. Por ello, se comenzó a esparcir entre todos sus habitantes, a quienes quienes se dibujaron una sonrisa en su rostro. Parecía que la felicidad crecía más y más que ya no cabía. Luego, al paso de los meses, la felicidad estaba teniendo gran auge, pero la sonrisa dibujada en el rostro ya no era suficiente. Así que, que, que crearon las novedosas burbujas de la felicidad? y la gente empezó a vivir dentro de ellas para que la experiencia fuera más amena. Después de una temporada, las burbujas a veces se rompían, lo que causaba que la persona tuviera un pequeño atisbo en la realidad y despertara de la inconsciencia en que estaba su vida. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno. Con este carrusel y con muchos temas pendientes, ¿verdad? Vamos a cerrar esta segunda mesa de este primer encuentro de minificción centroamericana. Agradeciendo a Melor de Panamá, Elisa Logan de Honduras, Jorge Campos de Nicaragua, Carmen tocay de Guatemala y Edgar Iván Hernández del Salvador. No sé si quisieran agregar algunas palabras finales, muy breves, ¿verdad? Muy minificionistas. Para, para poder concluir esta mesa. Bueno, que este sea el primero de otros encuentros, y quien quita que puedan ser presenciales. ¿Quién quita? ¿Quién quita? Uno nunca sabe, hay que soñar, ¿no? Y me claro. ha gustado mucho la propuesta de Otoniel, de, de una colección de cuadernos, Centroamericanos de minificción, me parece un, un, un, algo necesario, algo necesario, porque aquí tres hemos leído la misma antología, porque nos salvó, nos salvó esa antología, nos salvó, ustedes lo saben. Entonces, yo creo que nos indica una necesidad de la región. Totalmente, totalmente. Aquí estamos hablando, ya, ya veremos, ya veremos qué pasa. Palabras eh, finales, despedidas. Ahorita es micrófono loco libre, ¿verdad? No, no. Yo. No estoy diciendo quién va, <risa> básicamente, quien quiera decir algo. Adelante. Yo, de, de esto que hemos hablado, lo que más me tocó eh, fue ese final, y creo que Alberto también, eh, de Carmen, porque um, sí duele y golpea, el, y por eso decía, van a llorar, cuando y es que uno lo ve y de verdad da ganas de llorar cuando ve que llaman minificción a cosas que, que no. Y el uso de la palabra. En, en, una, en un concurso que, en el que fuimos jurados con José, eh, escribí algo sobre eso, sobre el respeto a la palabra. La palabra merece respeto. Y si no le damos ese respeto que merece, las palabras se nos van, se extravían. Y decimos cosas incoherentes. Entonces, yo quisiera decir que es queda en el tintero el hacer que se respete la minificción como el género que es. Y tratar de ayudar a que eh, los demás no vean esos chistes pesados o eso que, que quiere ser minificción eh, como lo que realmente es mm, minificción porque daña el género y lo está dañando muchísimo, ya lo pudimos ver en esta mesa. Y nada, agradecer también por el espacio para poder Muchas hablar. gracias, Elisa. Ahí yo recomiendo... Yo recomiendo mucho leer eh, los estudios de Adriana Azucena Rodríguez, escritora y académica mexicana, que ha trabajado precisamente el tema del humor en la minificción, pero realmente ha trabajado, ¿no? Como, ¿qué pasa con esto? Porque sí, sí, claro que es válido que exista el humor, es más, es muy usual que esté, pero una cosa es el humor y otra cosa es el chiste, ¿no? Y, y esa diferencia a veces no es tan evidente. Y seguimos ahí. Sí, Edgar, adelante, Edgar. Palabras finales. Mucho y les agradezco todo lo que, todas las participaciones que nos ayudan mucho. Agradezco a Santiago Arnulfo Pérez de Ediciones Estro por contribución a la minificción en nuestro país este año. Y comparto con ustedes eh, donde este año pues, eh, aparecer y agradezco a la editorial Estro. Muchas gracias. Gracias a vos, Edgar. Bueno, yo quisiera agradecer el espacio, eh, la. La, la invitación, Alberto, a todas las personas que hicieron, que han hecho todo esto posible del encuentro, se necesita más diálogo, eh, necesitamos, como decía alguien ahí también en, en uno de los comentarios, nosotros necesitamos teorizarlo, si ya los críticos o las personas que tienen mayor tradición crítica o ensayística eh, no se están atreviendo a abordar el tema o no lo están eh, planteando con la rigurosidad que, que amerita, entonces creo que el reto está en nosotros también asumirlo y asumir también que tenemos que crear el nicho lector. Ya sabemos que no hay una tradición lectora centroamericana, hay, hay potencial, están escribiendo, hay mucha gente escribiendo, jóvenes que están inspirados, escribiendo, pero también necesitamos que a esos jóvenes lo lean y para eso entonces tenemos que crear el nicho del mercado o el nicho del lector y también pues um, ser nosotros los primeros en enlazar la piedra a la crítica especializada. Y sin esconder la mano Jorge. Sin esconder la mano. Gracias Jorge. Carmen. Eh, pues primero que muchas gracias Alberto y pues todo te lo debemos a ti también porque tú eres el que empezó con la idea, tú eres el que el que empezó con esto y de seguro que vienen cosas mejores o cosas más grandes a partir de ahora porque la gente está pidiendo que sea presencial, que, que, que se aborden más temas y pues, pues claro, es cierto, eh, es momento de de tomar esas riendas porque, como bien se decía, es necesario mostrar esos conocimientos eh, literarios críticos, eh, que tengan esa fuerza, que, que muestren que, que es en realidad la minificción, y porque necesita la valoración en sí. Y creo que todos acá, eh, creo que vamos por ese camino, eh, vamos eh, gestando en cada uno de nuestros países para que los, las generaciones nuevas puedan conocerlo. Como decía Monterroso, también para la posteridad, aparte del presente, porque a veces como que los que están ahora son como muy rigurosos, dicen no, que, que la minificción pues, pues no, no es nada, no tiene valor, no tiene fuerza, pero nosotros sabemos que sí, si nosotros le tenemos que empezar a, a dar ese lugar a la minificción y que haya más encuentros como estos, y pues como se decía ayer, que viva la minificción. Que viva Carmen, que viva. Mira que la, la minificción sí. tiene en voz una gran defensora en la región centroamericana. ¿eh? Realmente, realmente que sí. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias a todos y todas. Gracias Melanie, Elisa, Jorge, Edgar, Carmen. Eh, pues nada, hemos logrado hacer la segunda mesa, el segundo encuentro, pues lamentamos la ausencia de Costa Rica, pero mañana tendremos otro conversatorio, ¿verdad?, en el que nuevamente podremos contar con un representante y una representante por cada país. Insistimos, esto ha sido un esfuerzo de, pues, de, de nosotros, nosotros mismos, pues, autores y autoras, aquí, aquí estamos, tres que estamos en este comité organizador, de este evento, Melanie, Carmen y mi persona, ¿verdad? También está José Zelaya por Honduras, también tenemos a Laura Zúñiga por Panamá y Arnold Isaac Bolaños por El Salvador, que fue presente y le contactó a Edgar, por ejemplo, ¿no? Entonces somos nosotros mismos los que hemos creado esto y esperamos que esto sea, insisto, apenas el primer paso en un camino largo, que ya vemos que tiene muchos retos, y aquí ha salido mucho el tema de la calidad, el tema del respeto, el tema de la definición y el tema también de la teoría y de la crítica literaria a la minificción. Así que nos llevamos muchas, muchas ideas para los que serán próximos encuentros, conversaciones. Y la insistencia de hacerlo presencial, miren que ya me está llegando de diferentes lugares también la misma idea. Eh, pero bueno, veremos, ¿no? Veremos, veremos qué podemos ir haciendo. Como todo es posible, miren que este encuentro de por sí ya es un, un, algo histórico, así que estamos colocando la primer piedra de un camino que ojalá podamos recorrer juntos y juntas, porque si algo podemos hacer entre todos y todas es mucho. Nosotros como hermanos y hermanas centroamericanos podemos hacer mucho más. Así que adelante con este esfuerzo. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron. Nuevamente agradecer a... Emporia State University de Estados Unidos, revista Luna Versos de Plata de Guatemala, librería Café Galería paraíso de Honduras y la Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano de Costa Rica apoyarnos con la retransmisión y divulgación de este primer encuentro de minificción centroamericana. Así que solamente resta recordarles que el día de mañana cierra el encuentro. El encuentro tuvo tres mesas, tres conversaciones. Ya hablamos ayer de los racos y del pasado, Hoy hablamos del presente y, y varias preguntas ahí serias y mañana pues el futuro que seguramente estará hilando y retomando parte o mucho de estas conversaciones que hemos tenido. Así que les esperamos mañana siempre a las 6 p.m. hora de Centroamérica con la mesa sobre el futuro de la minificción en Centroamérica. Gracias por su compañía, por su atención. Buenas noches.